Estoy súper contenta. Y es que a veces parece que la política en Aragón no sirve, ¿no? que no sirve la política regional. Y sin embargo hoy os traigo un ejemplo de que sí, que sirve hacer política en Aragón y que se puede hacer distinto. Como sabéis, hace unas semanas, hace unas semanas casi un mes, salió una convocatoria del Ministerio en la que Aragón quedaba fuera de la inversión que se iba a hacer para llevar Internet al medio rural. Desde el departamento entendemos que esto era un despropósito absoluto y nos pusimos en contacto con el ministerio, estuvimos hablando, mandando cartas en conversaciones y finalmente conseguimos que se comprometieran a arreglarlo. Y hoy lo han hecho. Hoy han sacado una convocatoria extraordinaria antes de que acabe el año para llevar internet a nuestros pueblos, a ese Aragón despoblado y a todas esas zonas donde se ha llegado con internet de baja calidad. Y yo estoy súper contenta. Porque a veces desde el Ministerio y desde Madrid no se ve lo que se necesita nuestra tierra y no se ve muy claro qué es esto de desplegar internet o llevar internet al medio rural o no se entiende que haya pueblos con 20 habitantes. Por eso es fundamental que se nos escuche, que haya política local. Y además estoy muy contenta porque además de sacar la convocatoria nos vamos a reunir con el Ministerio el día 10 para contarle todo esto, para seguir trabajando, para asegurar... Que igual que las grandes ciudades tienen internet, pueden teletrabajar y pueden hacer este ocio del siglo XXI, también en los pueblos de Aragón se puede hacer. Pero hoy, hoy me voy a dormir tranquila con lo que hemos conseguido.